Lo importante es poner sobre la mesa ¿no? la necesidad de que haya una conciencia de que el lenguaje que se usa, eh, bueno, pues no es el que se debe usar en la mayoría de las situaciones y me refiero a todo, ¿no? es decir, tanto a la, las etnias, a la edad, eh, en el caso de las migraciones, la discapacidad y por supuesto el género. ¿no? Eh, entonces yo he hablado sobre todo desde el punto de vista del lenguaje mediático, ¿no? de la importancia que tiene el uso de las palabras correctas, de no utilizar eufemismos de utilizar eh, el vocablo que cada vez eh, pues significa y se acerca más a la realidad de lo que estamos expresando porque las palabras no son en absoluto inocentes y por tanto eh, configuran ¿no? lo que, lo que, lo que eh, por una parte es un reflejo de lo que la sociedad piensa por otra parte configuran Aquello que hay que cambiar. Y, y entonces es esencial que eso no sea algo de lo que se habla de vez en cuando, sino que se tenga conciencia desde el punto de vista, por supuesto, de los informadores, o sea, de los periodistas que tenemos en nuestras manos, ¿no? O sea, el, el, el, el algo tan delicado, ¿no? Como es, como es la lengua, pero el ciudadano también. O sea, el ciudadano no debe aceptar eh, el que, eh, bueno, en su la, cotidianidad, ¿no? Eh, pues esté usando y repitiendo. Pues esas palabras que menosprecian, que realmente no identifican para nada a las personas y en el caso concreto del lenguaje eh, sexista, bueno pues todas esas expresiones que evidentemente degradan a la mujer y sobre todo no la colocan en el puesto en el que debe estar como la mitad de la población que es. ¿no? Eh, así que hemos hablado pues un poco de todo esto. De alguna forma hay algunas resistencias no de personas que se resisten un poco a dar ese, ese paso adelante, esa evolución y también hay digamos una gran pujanza en redes sociales de personas que empiezan a proponer un poco estas nuevas visiones que, que planteas. ¿Cómo ves un poco eh, esa evolución? ¿Hacia dónde crees que, que vamos a ir caminando? Bueno, se ha avanzado muchísimo porque está claro que en los, en los últimos años se ha avanzado mucho, que ahora hay un momento también de, de, de gran impulso y eso es bueno, pero también significa que efectivamente los que están en contra, no esas resistencias feroces, también se han organizado mejor, con lo cual muchas veces es más difícil detectarlas. Eh, realmente yo nunca he entendido el por qué hay esa resistencia a, a, a, bueno, a que se propicie ¿no? la igualdad de derechos de las personas, que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? o sea de todo tipo de personas y por supuesto de las mujeres, que somos más de la mitad de la población y no hay ninguna razón para que tengamos, eh, estemos supeditadas a la otra mitad solo por razón de, de género. Algo tan sencillo, bueno pues cuesta mucho hacerlo entender. Por tanto, sí que hay unas resistencias, pero ¿por qué? Porque no es una resistencia a favor de proteger el lenguaje o de las palabras, no, no, es una resistencia de no perder el poder, es decir, de no perder ese privilegio de una mitad sobre otra. Es decir, que hay que ser conscientes de eso, de que es una, una lucha de, de, de poder malentendida, porque ya digo, el feminismo lo único que pretende... Es defender los derechos de, de las mujeres y colocarlas una, en una posición de igualdad de opciones, eh, etcétera, nada más, ¿no? ni de ser superior, ni de quitar a unos para poner a otros, eh, etcétera. ¿no? Entonces, en este momento, pues ya digo, las dos, eh, digamos, fuerzas, ¿no? las que están a favor de, de avanzar ¿no? en, ese, en esa representación en, en el lenguaje. Bueno, pues de la realidad, ¿no? de, esa, de la igualdad, de la diversidad, de, la, de sensibilizar ante la diferencia ¿no? y del valor eh, que tienen las personas, etcétera etcétera pues sigue enfrentándose contra esos que no quieren perder ese reducto eh, que les, eh, les otorga pues, en fin, una posición eh, más cómoda y entonces están dispuestos a lo que sea para frenar el avance pues, de la defensa de los derechos. ¿no? La última. Nosotros nos referimos, nos dirigimos a un público de comunidad universitaria, estudiantes, profesorado. ¿Cómo crees que deberíamos tener en cuenta este tipo de, de principios de lenguaje inclusivo? ¿Cómo se debería fomentar el uso del lenguaje inclusivo en la universidad, en un centro formativo? Bueno, es que la educación es esencial. Es decir, que donde se forman las personas ya no es la universidad, sino en el colegio. ¿no? Es importantísimo el que se dé la dimensión de las personas, de la capacidad, de los talentos, eh, etc. Y, por tanto, de la igualdad y de los derechos iguales de todas las personas, independientemente de la raza, la condición, el género, etcétera. Es decir, por tanto, eso la universidad es un eslabón esencial o sea, para esa construcción social de, de un mundo mejor. Y la y la sociedad, la, la universidad no solo tiene que enseñarlo, sino también tiene que practicarlo y tiene que ser, además, muy, muy activa y me, y me atrevería a decir que activista y ¿No? el, el, el, el alumnado, eh, por, sin ninguna duda, ¿no? porque eso es una cosa que beneficia no solo a las mujeres, que ese es el gran error, sino que beneficia también a los hombres, es decir, beneficia al colectivo. Una sociedad que cuente ¿no? con todos sus elementos va a estar siempre, sin duda, mucho mejor que una que cuente solo con la mitad, no, Son, tenemos unas capacidades y unos, unos talentos y por tanto pues, hemos de contar con todos ellos, no solo con una parte. <risa>